¿No? ¿Se puede usar este micrófono? ¿Puedo usar este sí, micrófono? No leo esto. Yo no consigo leer Bien. esto. Eh, tengo el cosito acá. Está, sí, claro. Bueno, cuando me Estoy dice aquí. Jorge, vas a hacer el no. keynote. Keynote, no, en inglés, es, tenía todos Keynote, estos temas para elegir. ¿sí? Para este, por ejemplo, no, Data Lake analysis, analysis of 400 years of IPs, data cloud, data reports of ¿No? que, que en inglés Entonces, es buenísimo. ¿no? De la simulation, Modeling for Modeling esto así, and Simulation in de Simulation de Modeling. modeling que es un tema que todos galactic, manejamos y conocemos. Sé, no sé, no sé. Sin embargo, elegí uh, comunidades o oh, Flakarty se debe estar preguntando Flakarty por qué otra presentación de comunidades. Venimos hablando de comunidades ¿Y de 1997. ¿sí? De comunidades, ¿sí? o sea, ya todos sabemos cómo son las comunidades, o sea, todos comunidades, comunidades todos ya todos sabemos sobre BGP. Pero cuando, cuando uno cosas, va, cuando va no a la realidad, a la, realidad, realidad, a la operación, operación y empieza a conectarse ¿vale? con, con distintos proveedores, conectar con proveedores, Cuando voy a decir con distintos XP, no estoy hablando de ninguna XP de la región. Y te dicen, y ah, no no, dice tenemos, no, no, no tenemos. Comunidades. Comunidades. No, pero yo, no pero no yo quiero que el tráfico no salga del sistema autónomo. No salga sistema 65 000. Ah, no, o sea, comunidad no. no, no que tenés comunidad, que, lo no, tenés que mandar no, al RTBH la No, no, no, yo no quiero. No, pero no Sí. Entonces, ¿por qué otra presentación de comunidades? Qué otra presentación pues, sobre es una forma simple de hacer tráfico en tránsito. En La verdad es que es súper simple, no hay que andar desagregando simples, rutas, no, no hay que, haciendo hotas, -pens, no que hacer tripens, local preference y cosas extrañas, en pre ¿sí? hay cosas extrañas. MED, que es más loco todavía. ¿Sí? Entonces, hace 25, Entonces, 25 años que trabajo yo con, BGP con BGP y todavía no entiendo MED.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 Dije, pongamos RPK, que, que también es una forma de filtrar prefijos. prefijos. Y otra vez volvemos a también algo de 1997, de 1997 filtro de prefijos, lista de pre accesos comunidades. comunidades. O sea, este tipo se quedó en Pero 1997. Si claro, la en el 1996, no, la verdad es que uno estando la del lado estando lado, este es el motivo verdadero, es completamente o sea, egocéntrico. Yo siempre trabajé en empresas que daban servicios a otros empresas que prestaban servicios y generalmente eran empresas, grandes, empresas entonces, grandes, entonces empresas todos teníamos comunidades, teníamos comunidades caritos, ahí, todos teníamos com arrepentaditos, brindamos con champán, comíamos con unicornio y esas cosas. Sí, la realidad es que <tose> ahora estoy del otro lado, estoy como un es un cloud service provider, es, es uh, un cloud detrás nuestro provider. no más y nada. O sea, más ya está, tenemos sí, clientes tenemos con BGP con y demás. BGPs, y etc. los clientes con BGP, BGP, con BGP, y, sus BGP, BGP sus y sus propios prefijos nos piden: ¿Cómo hago para no enviarle eh, a no cierto enviar sistema los, autónomo sistemas lo que, que tenemos? Que y trabajamos y con, y un, trabajamos un, con esquema un esquema de comunidades, pero cuando.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 5 mil millones de mails, y cuatro emails, días, 4 es días, 4 días, 4 días,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 Son los tres. La comunidad está, definida, la comunidad en está definida en 97, RFC el RFC 1997, tiene dos campos, campos, el uso más común es poner común nuestro común sistema, autónomo es sistema autónomo en el primer autónomo. campo. Y, y dividir las comunidades en las dos comunidades. tipos de usos. una de información, que será información, información geográfica, información, y otra de una, y una acción. La información es geográfica, es, geográfica es, es nodo, pop, pop ciudad, ciudad, puede ser hasta el rack, donde está el router y, demás. El router, y demás. La acción es generalmente cambiar local preference, agregar un prepend y no... No, no propagar no hacia propagar, cierto sistema autónomo esto acá eh, eh, Esto que dije, ¿sí? no enviar a 64 o sea, no mil personas. Pero esa comunidad tiene 32 bits ¿sí? y, y CNIC me bichos, asignó ese sistema autónomo. No Cuando voy a poner ese sistema, autónomo, sistema que autónomo que parece de 32 bits, ¿sí? de 32 ¿sí? lo pongo en el router configuro sí, hago ese comando ahí y me dice sí, sí, sí, que es un sistema inválido es un sistema autónomo inválido porque no está en el rango 65 de 0 a 65 mil kilómetros por qué porque esto es un sistema autónomo de 96 bits nuevos sistemas autónomos que, que acá me equivoqué la clínica asignó unos 10.000 de 96 Beaches, desculpe, no era 32 Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Con esto, porque no, no lo puedo poner con las comunidades. Digamos de 1997. Puedo hacer algunos trucos. Muchos proveedores hacen trucos, como eh, por ejemplo dividirlo en dos partes. Entonces pongo 65, 55, 2.1. Y luego ahí tomo las acciones de las acciones que pueden ser otra vez, cambiar un local precio, no un no no, no propagar hacia hacia otro para sistema autónomo otro sistema usar 100 autónomo, puntos porque en el libro los ejemplos eh, siempre van a decir 100 pero que hago si me asignaron esa, que si ese me sistema autónomo 1.234.567.890 ser feliz y utilizar sistema eh, autónomo yo tengo que ser estas comunidades feliz, se llaman en, en es large, large communities large la traducción communities, mejor sería comunidades una grandes, el español, y a grandes y aquí una frase de townhouse que dice bien, que bien, es, más es más fácil encontrar un local preferente Y 4 mil, mil millones cuatro, que colocaron a s de 32 bits la comunidad de 96, 96 bits, eh, otra vez Mais definida vez, en la RFC, 8092, definida la RFC 8092, tiene tres campos, hay un uso, tres campos, un uso sugerido en otra RFC 8195, donde 95, tengo un sistema autónomo, la sistema función autónomo, y el parámetro. Entonces, agregamos el parámetro. un nuevo campo, Entonces, digamos, a, más un campo, a, a la... A, a la, versión la versión anterior de anterior comunidades. De comunidades. Eh, y nuevamente vamos y a tener las, los dos usos más, más comunes: son tener una, comunes, información, una información, cierto nodo, cierto equipo, no, eh, cierto cliente, país, país ciudad, lo que sea, y una acción. Las acciones otra vez son las mismas. Y Nada y más que podemos tener mesmas, cosas mucho más desagregadas. Eh, si no tengo comunidades, si, si hoy tendría no que elegir entre 32 y 96 bits, si 96 96 96, por más que beaches, yo tenga un yo sistema autónomo de 16 bits. <tose> Los ejemplos son varios. Por ejemplo, definir Por ejemplo, esta definir comunidad 64.496.70 64, para que mis clientes cambien su local preference a 70. ¿Sí? Preference 70. Eh, pero, ¿qué pasa si con pero el tiempo luego me conecto o con tengo un cliente que tiene un sistema conexión, autónomo, cliente, 70, un sistema autónomo y 70 y tengo definidas comunidades, yo tengo para, definidas comunidades para filtrar comunidades a los? Sistemas los autónomos sistemas para no autónomos propagar para no hacia los sistemas, autónomos. Los sistemas Habría, autónomos, tendría que elegir otra comunidad, tendrá que documentar, documentar esa otra comunidad en algún comunidad, lugar, y ese algún documento lugar, nadie lo va a leer y vamos a hacer río con este sistema autónomo, sistema autónomo. 70. Comunidades básicas. Comunidades básicas. Esto, otra vez lo a encontrar vez, por todos encontrar lados. Esto hay todo que, comunidades de información. de información. Por ejemplo, aquí puse una, una, una donde tenemos nuestro sistema autónomo, 65540. Dos 65 puntos, tres y el código de y país. Y luego un código de, é, código un un, de un, pop, que eso lo dijo yo, el código de país. una norma 3166 donde están listados, donde los países, listados todos los países, el número que le corresponde, países, que las tres, letras, uno, que le las tres letras, letras que le corresponden, las dos letras que le corresponden. Y el código de POP se lo puedo poner yo eh, como quiera. Por, este por ejemplo, en este caso 068 es, es el código país, código de, país Bolivia, de Bolivia y elegí el POP, pop 001, como 001 como Santa Cruz. Entonces yo sé que todas las, todos los prefijos que Entonces tenga prefijos con esta, que comunidad esta comunidad van a venir de Santa Cruz, de Santa Bolivia. Cruz, Bolivia. Comunidades de acción básica. Aquí tengo mayor básica, facilidad para definir, para tener, para tener un tercer sí. campo. Puedo elegir distintas causa, acciones y distintos valores. Y Entonces, por ejemplo, valores. yo sé que mi, sistema autónomo, ejemplo, que mi sistema, es sistema autónomo 2.100 es siempre para cambiar 100, el local 100, preference. Mi sistema autónomo 2.200 es, es siempre para agregar prepend. Mi sistema autónomo 2.0 es siempre para no propagar al sistema autónomo.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 El estándar de facto es usar mi sistema autónomo 266 Hay otro loca. Hay otro. Otra RFC 606, yeah. donde define uh, una, comunidad, define una eh, comunidad, una well-known well -known community, community para community utilizarla para usar, como Black Hole Router. Bien iba a decir algo, a y a una cosa ah, lo que tiene de bueno, lo que comprobé, con, lo que con, las comprobé con las comunidades grandes, grandes las las comunidades, comunidades, es, que mucho, es que muchos proveedores, muchos de, tránsito, proveedores de tránsito, cuando, cuando yo le envío las rutas, borran rontas, las comunidades, o sea, toman la acción y luego borran las comunidades que yo estoy eh, no sucede lo mismo no con, las la con las Large Communities. Es, uno va a los Looking Entonces, Glass de, los, los, looking de los, tránsitos, los tránsitos y ve que le han borrado todas sus, todas sus comunidades y quedan apagadas, y las, large y las Large Communities hasta que se den cuenta. Que ¿no? Que ¿no? Pero mientras percebe, tanto, es bueno, pronto, eso, es, es, eh, esa es otra ventaja es para otra ver que para que de dónde viene, o de dónde que que se originó,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 El mensaje es que las comunidades la podemos hacer de todo con las comunidades. ¿sí? Hacer okay. Con estos dos campos, utilizar es nuestro es sistema autónomo y, sistema y, dos y dos puntos y poner un valor, o o valor. utilizar las comunidades largas. Las comunidades Esto, por ejemplo, es este ejemplo de aquí es aquí, generalmente.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 Comunidades las geográficas, VCCW, es proveedor mundial, proveedor mundial eh, donde te, te indica las comunidades que, que tienen. Comunidades Como verán aquí, que utilizan que todavía que las comunidades antiguas, comunidades tienen código de región, código, código de, de POP, de si de Estados pop, Unidos, costa este, costa oeste, Unidos, Europa, así, costa costa oeste, costa oeste, ya Asia. Ya cuando ingresamos y demás, a los, y ahí cuando los a los IXPs, empezamos a ver que empiezan a utilizar los IXPs, usamos, utilizan estas comunidades, comunidades de la RFC 8092. Yo que simple, que es... 8, simple 22, que es Em, es simples utilizar prepens pre y uh, si este ejemplo es para, para utilizar prepens. Fíjense que cambian un esquema. Utilizar un sistema autónomo privado a tener su sistema autónomo. Esto es de Amsterdam, me parece Y utilizan.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 Se lo hago exclusivamente a cada uno. Fíjense que aquí, cada uno. nuevamente, lo que Pero estoy diciendo aquí, es: que se sacan de encima a, que 65.001, que por ahí un cliente lo puede utilizar, de 65, y decir, voy a utilizar 65.001, 2.61.40, 65, 65, no se lo voy a enviar a este sistema no autónomo.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 Utilizar nuestro sistema autónomo queda definida la comunidad ¿no? de eh, eh, o sea, El sistema autónomo 6.695 y las acciones que tiene no es que tomar. No hay solapamiento de comunidades, no porque es otra cosa que estoy viendo. Eh, muchos utilizan estas comunidades. Las comunidades. Esas comunidades. de con dos campos y Campos, y a veces si alcanza sobre el tiempo, el hoy, tengo un ejemplo que, tengo que voy a mostrar de un cliente que lo llamamos el capitán comunidad. Flix, Flix. Otra vez, esto, vez, esto es un que pues, eh, en Miami. Utiliza también, eh, también comunidades, comunidades para prevenir anuncios. Aquí otra vez, aquí eh, vez es muy utilizada 0.2 dos puntos, puntos dos sistema autónomo dentro de XP para no propagar, para no propagar eh, hacia cierto hacia cierto sistema autónomo es también un, un estándar de facto. De facto Sin embargo, aquí si nos movemos a comunidades largas no o grandes, grandes, o grandes eh, o queda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 Es práctica práctica, práctica, práctica, práctica y práctica, definir los práctica, esquemas, definir los tomarse esquemas, el, el tiempo de decir, bueno, voy a utilizar estos tres campos. Tomar, el tres campo uno siempre campos, es mi sistema común, autónomo, el, el sistema campo 2 lo defino para lo que, que quiera, y el para campo 3 lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo defino para lo que quiera. Invitado especial RPKI. Según estuve viendo, y acá levanten la mano los que me quieran corregir, mis últimas mediciones cantidad en de prefijos y acá Carlos me va a matar, que tienen un ROA o que cuando yo los filtro me aparecen como válidos el total de la tabla de Internet. Ya estamos casi en 900.000 prefijos en la, en la tabla total. Y solamente el 20, 25 me aparecen como válidos. O sea, como que hay un ROA detrás que me ayuda a validar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 algo muy, muy simple para poder hacer filtros dinámicos entonces, acá viene como lo demostré mientras estaba hablando la confesión, todavía confundo Roa con RPKI el Trust Anchor para mí es un restaurante de mariscos que, que se come rico o sea, Carlos Martínez por suerte me explica me dice, no Tomás, a ver, otra vez verdad que te lo expliqué ayer? sí, Carlos bueno. eh, sin embargo entiendo para qué y por eso es lo importante, cuando uno, es importante cuando uno está en operaciones, cuando uno está en la, la trinchera, es, la es, ok, muy linda la teoría, muy pero muy este cliente teoria, me está, está volviendo loco y en sí, cinco minutos lo tengo que resolver Me está pidiendo que le saque los filtros, y, no puedo esperar cuatro días. El tipo tiene RPKI, tiene los roas y me dice que es imposible que tardemos cuatro días. Entonces, vamos. ¿Para qué lo utilizo? ¿Para qué es la manera que es un es filtro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 Como dice Facundo Townhauser, si, si, si todos RPKI, usáramos si RPKI, mi vida RPKI, sería mucho más fácil y no tendría fácil, que decir no frases. No frases. Entonces... Es un então, filtro tan fácil é um filtro que, tão que, es, que es válido, no e sé, sea, hay alguien atrás, atrás que está, que está diciendo, falando, sí, sí, este sí, prefijo es de este sistema, é de este sistema autónomo. Sistema ¿Y quién autónomo, es ese alguien que de atrás? Es ese que sí. estoy atrás? Son los ríos. Carlos, está cierto, sí. Están detrás de todo esto, son los ríos.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 la empresa formalmente la empresa conocida, formalmente como, conocida Lumen, como Lumen, o ahora que no sé Lumen, cómo se, se llama, la la actual, tenía su, su IRR, pero había muchos IRR y, que yo iba y, ir que iba y ponía todos los precios del todo todo pichile todo todo Chile, todo a nombre de mi sistema autónomo y la gente empezaba a abrir los. Con esto es, si es válido lo acepto, si no es válido lo descarto. Seguramente es un hijack o es algún otro problema. Y si es desconocido recién ahí y paso esa lista, ahí acceso, esa, esa lista de listo, acceso, esa como sea, ahora, de miles y o sea, millones, si millones de si prefixos para ver si es válido si no. Para ver Al final está más interesante en fin, de que está más de interesante de bueno, ¿Qué necesito para RPKI? para RPKI? No, se transforma en bueno, una trampa. No eso. Si Ustedes no venían a no hablar de comunidades y no si se terminaron no un RPKI. Es super simple levantar un, un simple servidor, levantar un servidor RPKI. Puede, RPKI. Ser un puede ser un Raspberry Pi, ¿sí? puede pie. ser un Raspberry Pi. No, es, eh, una máquina que tengan ahí olvidada, una laptop que tengan olvidada, es que, sí, que tengan internet Ethernet, tenemos que sí, sí, por de su de Ethernet, guarde con, no guarde Ethernet, con eso, lo conectamos uh, uh, Ethernet, y ya funciona. Gente, ese y ya servidor, ese servidor va a tener, eh, hay hay, software. Esos son software, dos que he utilizado, por el forte, mundo donde está el Está por ahí. Este, El Ford, que si no me equivoco, está desarrollado por Blacknick, por Nick si me equivoco, me tiran algo. Y Routinator, que está desarrollado por el Labs. Eh, cómo instalarlo, cómo ponerlo, qué es el protocolo RTR. Todo eso es súper simple y eh, los routers los que si soportan RTR que es este a protocolo que, que habla entre el router gente, y el servidor voy a decir el servidor RPKI agua y, y este servidor Rautinator o Fort este este este eh, lo soporta Juniper, port, Microsoft, FRR, Cisco, e, Sisco, ya tiene soporte en, en, en todos los vendos. La configuración es súper ¿sí? simple. La configuración el RTR, la hago una idea, vez y una luego vez, hago las consultas y, las consultas y no puse y la configuración, no la configuración. me parece la configuración la tengo en, en la configuración está ahora poco, vamos a ver eh, un conclusiones. conclusiones no ahí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 Si empiezan con RPKI, si y un, con RPKI un par de condiciones más, pueden firmar manas. Estoy hablando con un, un proveedor de Sudáfrica hace una semana y me quería presentar y le digo, Nosotros también tenemos firmado manners O sea, el, el, el, el, el, el, la oferta que ellos tenían era miren que nosotros somos manos sí. este, Y yo al conocerlo dije vamos con esta persona. Si todavía no automatizan si no la red, no este es un muy buen primer paso. Tener bien definido, paso, tener un estándar de comunidades es fundamental para cualquier ISP, para aunque le den servicios eh, a usuarios eh, finales, que te que no si está mirando a matar, si pero te, que tenga. Eh, DSL, cable, o ¿sí? imagínense que en el futuro pueden tener que futuro, clientes que puedan pedir, que comunidades. pedir comunidades. Incluso Porque si son si en exigirle, si exigirle comunidades a sus proveedores, a sus proveedores de tránsito, sus de tránsito, de tránsito. tendrán que tener, de tránsito de tránsito que, que tener una persona que se tome que un día para definir, las, quiera, comunidades. Un día para definir ¿sí? las comunidades.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 un montón donde se de equipos. un sí. de Y nuevamente...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 una conclusión también, es también invitación webinar de vegeta Avanzado, vegetar, que todavía lo tenemos que charlar cuando va no a ser. La idea es sea. no hablar Andrea. de... O sea, BGP avanzado, ya tiene que saber, avanzado, BGP. Vamos que saber. BGP, vamos BGP. Vamos a charlar RPKI, más, en, en más en profundidad, eh, temas de RPKI. Vamos a charlar más en profundidad, cómo utilizar sobre comunidades, cómo y comunidades y demás. Muchas gracias. Muito obrigado. No, sé si tengo tiempo para no sé si tengo tiempo para el Capitán Comunidades. El capitán Comunidades. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Esto es un caso del de Capitán Comunidades. Tenemos un cliente que nos abre tickets y la verdad que nos ayuda más a nosotros. Este es un cliente que hace Enica en todo el mundo. Y como ven ahí, utiliza bastantes comunidades. He cambiado algunos números para que no se sepa bien quién es. Ahí tienen la dirección IP. Ya saben, esa es la que dijo Carlos, que todo el mundo el se acuerda, 2001 de 8 barra /48, 48 y utiliza. 48, 2008, 48. Este es uno de los nodos, utiliza 46 comunidades. comunidades. Sí, Acaba en mezcla de comunidades de 16 bits, de, ya me olvidé cuánto ¿sabes que sí, la comunidades de RFC de 1997 de de y las comunidades de 96, y de 90, 96 bits. El amigo utiliza estas tres comunidades eh, para este proveedor que llama Aurelion, Lion, no sé se llama Aurelion o Aurelion o algo así, la Telia o telia, 1299. 1299 tres comunidades para, tres no anunciar, para no anunciar cambiar, anunciar, cambiar el local preference. Y Luego también tiene comunidades para, para AMC eh, y aquí para, utiliza las comunidades eh, grandes, comunidades grandes en anunciar, en anunciar, no, anunciar no anunciar a ciertos sistemas autónomos o sea, el capitán comunidades utilizo un montón. Estas son de mi empresa, interna, mi empresa no anunciado, distinto, así que sé que aquí utiliza una comunidad de RPC de y una larga para no anunciar a as 1234. Si esto lo cambié, tendría que haber utilizado a ese de los del AS de reservados, pero bueno, 1234 creo que no existe pero aquí empezamos aquí a, ver a ver algunas comunidades, nuevamente que utiliza 65.000 65 autónomos privados e, e incluso utiliza 65, 000, 65 dos mil, los puntos, otro sistema autónomo privado que hacen, privado, que hacen eh, distintas acciones. Incluso analizando esto, me puse diferentes. a analizar, analizar qué comunidades utilizan utiliza gente, el capitán, el capital y hay algunas que son algunas bien claras, son bien claras eh, que las tengo identificadas, que están son, estas en primer, aquí el, son estas del eh, primer, primer párrafo. Parágrafo. Pero hay otras que no sé qué es lo que hace. Que, sí, por ejemplo, no sé las 65, ,000, 65 ,000, 64, cuatro, No sé qué es. Sí, entonces, eh, nuevamente, ¿qué pasa si sí, esa ¿qué comunidad? para Proveedor de para tránsito proveedor de A es no propagar a cierto sistema autónomo para y para proveedor de tránsito B es agregar prepens. Pre o, o, o, o, o nuevamente, no o dejar pasar. El, no dejar pasar. El, capitán El Capitán Comunidades va a tener bastantes problemas. Entonces, nuevamente, mejor o utilizar o comunidades, comunidades de 96 bits. 96 bits. Esto es como la gente que busca. El, no, sé cómo, no pasa. No, no, eso no está aconteciendo. No pasa. No, no, no consigo pasar para el próximo slide. ¿Se puede pasar a la próxima desde. Será que. Cabina de control. ¿Ustedes, cabines de control, pueden mudar los slides? Eso Eso es lluvia. ¿Eso es lluvia? Es lluvia, chuba. ven, ven a mí, ven a ese Bueno, ahora vamos a... No sé qué pasa, ¿eh? es la lluvia. Bueno. Yo pensé que eran ustedes aplaudiendo. Yo pensé que eran ustedes que me aplaudían. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.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 pero Tomás, ¿cómo se te ocurre irte? No me, no me, no me ha dicho que había preguntas, no preguntas. Yo Porque sabía, no sabemos si hay. Pregunta. No, no sabemos si. Sí. <risa> si te había si si aplaudido, ya. Ya te aplaudí bueno, Un fue fuerte aplauso para Tomás Un tomar fuerte Lee. aplauso para Tomás Rich. <risa> Además, mira cómo han venido personas a verse después del evento social de la O sea, la sala está mucho más llena de lo que imaginaste alguna vez. Que Qué susto que tengo con las preguntas. ¿sabes? Bueno, algunas preguntas por aquí para Tomás. Hoy solamente tenemos el speaker de primer nivel. lo que vamos a Presentadores de primer nivel, así que preguntas para Tomás. Preguntas para Tomás. Yo tengo un anuncio aquí para hacer. Tenemos algunos premios para aquellos que Preguntas, pero no, no, no, no. Cierto, no digo no, que, no, no. que, no, que, no, que no me. Eh, hoy, me justo, vine vine más prolijo no y no me voy a dar recompensas eh, a mí mismo por hacer preguntas, no, pero eh, los que, que se animen, no, no tenemos algún premio gracias a, mi, no a Internet Keni, Society y a Christian, que Kidd. A nosotros lo vi y ahora no lo vi eh, más. Internet Society, yo acabo bueno, de ver Christi, a Christian nos, no encontré más. Vamos con Julio. Vamos con Julio primero. Vamos con Julio primero. O escuta, sim. É, só numa, numa complementação para, para a sua apresentação, apresentação. quando vi que você o, Guique, o Guique, invitasse RPKI, RPKI, quando você convidou é, servers nós marcamos os anúncios com o resultado da validação da validação RPKI. Do RPKI. Então, você, quem, você pode, então, juntar, você pode as duas, juntar as duas juntar coisas. coisas. Ana, e também ela é o capitão Sim. comunidade pode olhar a dar uma olhada que temos usado. comunidades que vim usando. É, que temos comunidades que olham, comunidades que olham e para a perda de pacotes membros, e latência com os vizinhos, com os membros, de pedido, permitindo a engenharia do tránsito. Sim. Realmente, mas sim, sim, sim. excelente sim. implementação. Sim. As implementações das sim. comunidades pode realmente se podem se estender não só com, que aqui, só com, com os exemplos que, que eu aqui, mas também com o que Júlio disse. Hola buen, Hola, buen día, buen día, ¿Cómo ¿Cómo es un placer, soy Ravelis eh, de Vuela, un eh, ICP de acá de Bolivia, eh, tenemos varios Bolivia? compañeros tenemos de, varios de, de acá de, de Bolivia y ICP ¿sí? pequeños que están empezando a entender el ecosistema de internet y bueno, están llegando en un momento en el que ya hay agotamiento de un entonces claramente interés 6 va a ser la mejor alternativa para tratar de arrancar, seguramente hacer algún ejercicio para poder, para todos los que no pueden conseguir un IPv4, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo ve usted es, cómo eh, futuro ve futuro este futuro en este tema de comunidades eh, o, o si puede eh, comentar un poco como, eh, eh, un poco como un poco en palabras sencillas para los que están entendiendo palabras, esto en como del de de futuro para los que están entrando a este tema, bueno, al ecosistema de internet? Perfecto, sí. Eh, sí. Lo que tiene de bueno Porque comunidades es que es un atributo, BGP. Un atributo BGP. O sea, tenemos que acordarnos que, que BGP, BGP es una aplicación. Una, sí. No está en la capa 1, no está en la capa, uno, la, no en la capa no, IP, es no una aplicación TCP como cualquier otra, nada más con que con maneja. Otro, y dentro de sus atributos, y, perdón, y BGP, no, y BGP, BGP maneja tanto IPv4 como IPv6. Y los atributos de de BGP sirven indistintamente para cualquiera de las dos eh, familias de derechos. Entonces, el futuro es. Ya están poniendo IPv6, es un paso muy bueno. ¿sí? Agreguen esto, agreguen comunidades, exijan a sus tránsitos también tener comunidades. decirles no quiero desagregar este este IPv6, este, es IP este barra 32 en 700 este es millones de barra, 48, barra 48, 48. No sé cuántos son, no sí, sé cuántos son, son pero son muchísimos barra 48, 48. Para que este sí, este no, este sí, este no. Entonces las comunidades van a ayudar a mantener la tabla de ruteo de IPv6 pequeña. ¿Sí? Una conversación que una termina conversa con, que no quisiera te tener te que desagregarte este 32 de que en 16, rutas, 32 y pero, en 16.000 rutas, pero <risa> eh, <risa> 35.000 rutas más, usted mencionó, oh, la, usted importancia mencionó la, importancia la importancia de las comunidades de las comunidades varias comunidades. Eh, y, comunidades.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 que es posible incentivar a que esos grupos sean más públicos, para que se o más conocidos, más públicos para cuando o sean más conocidos. No sé, se ah, haga algún tipo de consulta bueno, a Bolivia, esos ejemplo, grupos Bolivia no sean Bolivia ocultos y tengan como no, la no voluntad de participar más abiertamente. Vontade, tengo, Exacto. Participar bueno, lo, lo primero es este, sí, primero este foro. Es este, foro ¿sí? este foro que tenemos aquí, este la lista de correo del de de ACNO, está día, estaba ahí, eh, que está, está en el capítulo, capítulo ISO de Internet, de Internet Bolivia, eh, Bolivia, que son todos.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 es otro de los motivos por presentar comunidades BGP presentar si yo me junto con los que nos juntamos siempre nos comunidades juntamos BGP que ya sabemos qué es hablamos del Vietnam hablamos de encapsulado de encapsulado, encapsulado, de encapsulado de pero hay que, que volver a la base, que sí, la base porque todavía falta mucho falta desarrollo en mucho sí. en sí. pero sí. te invito a que te unas a la no, claro, claro pero yo hablaba más de cómo poder incentivar no solo o sea, inter... yeah. de yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo ese tipo El... de actividades son formas de organizar son trabajo, formas de organizar ¿verdad? Los NOGs, LACNOG, aspira a ser un grupo de trabajo que cubre toda la región. Pero no, no que compite, toda sino complementa a grupos de no trabajo concorre. nacionales e incluso regionales. o incluso o de grupos grupos regionales. Incluso eh, en una empresa alemán de pollo de atención. En Bolivia hay un NOG que opera a través de un grupo de WhatsApp. No sé quién lo administra, pero seguramente le va a poder preguntar a Lía y Visa, la eh, no, sé si tiene no, no sé mi, si tienen lista de correo mi recomendación sería que el, el grupo de whatsapp está muy bien pero la, si lista muy bom, la lista lo complementa si porque hay las, las cosas quedan mejor si vos me pedís un bloque de configuración para hacer algo y pasártelo por whatsapp la verdad que si van a pasear configuración de un whatsapp a un router de producción no sé de no generar no un poco de miedo, básico, no de miedo. No, no, sabes, capaz no. que por ser soy un poco anticuado. Tal vez no sea un poco anticuado, pero me da sí, un poco de receio. Sí, me dice Gabriel que preferiblemente sí, un viernes bueno. de tarde. Sí, preferiblemente una sexta-feira de tarde hacer eso. Bueno, gracias. Bueno, o sea que, eh, no. Una cosa no complementa a la otra, o sea, unite al ACNO, invita a todos que se unen al ACNO, pero eso no quita que vos hagas tus propias reuniones, te cuentes con gente, hagas tu grupo de WhatsApp, según este grupo de WhatsApp de Bolivia. Claro, porque igual entiendo que el tema de, o sea, no hace falta si sí o si sí tienen el sillo del ACNO para poder reunirnos y hablar de no, esto, a, ver, no, no, no es una, a ver, no estamos construyendo no, no. una organización radicalista, no, no, es un, no, no son las Naciones Unidas. Este no, no, no, no es no, no, no, un grupo que, no, no, que tiene la particularidad de tener gente de muchos países. Porque hay una, una, una, una Internet, la propia naturaleza la hay de Internet. Hay problemáticas que son transnacionales y, después, transnacionales. y después, naturalmente, hay problemáticas que son Entonces, nacionales. Si vos tenés que un tema con una ruta si que te anuncia a través de un equipo y tu vecino enfrente, no pues, no el resto de la región no te va a poder ayudar mucho. Tenés que ir al de la puerta y amenazarlo con violencia física. De alguna manera, apagar las cosas. Si te arreglar las cosas, ¿no? Gracias. Está un poquito anticuado, pero a veces... Vieja guardia, pero efectiva guarda, mas Graças. é efetivo. Perdão. Desculpa. Não, não, não, não, não, não. Ah. Buenos días, buen día, Ricardo Huerta, el del programa de ECAS. Eh, mi consulta era sobre el invitado especial eh, de RPKI especial que, que estaba hablando. Eh, entiendo de desde los eh, tutoriales que teníamos en la segunda como un feira, método de seguridad también, feira, también para, para, para anunciar y para la me me de Si bien se hace con criptografía a través de firmas digitales, ¿por qué no es eh, tan adoptado, digamos, como el dato que estaba dando, que solo el 20%? dentro de las cotas que se anuncian tienen eh, con válido, ¿no? porque no están adoptados como son, son, son otro sistema de autenticación no como puede ser de un sistema de autenticación, web, un certificado, TLS. por ejemplo, una página web, sí. un TLS, por ejemplo. Yo creo que es ignorancia, no saber que existe. Eh, muchas veces y también muchas veces la gente lo conoce, pero lo usa mal. Me ha pasado muchas veces sistemas autónomos Tú, tú básicamente ejemplo, tienes, tres, sistema, campos Yo, Entonces, tienes prefijo, tres campos para registrarlo Tienes el prefijo, la longitud máxima y el sistema autónomo. A veces uh, tienen un, uh, un, barra un barra 32 de 6 El máximo no que máximo ponen que es un barra 32, barra 32 y el sistema, el sistema autónomo, autónomo 65, 65, no Y no luego no. empiezan a y después a, propagar, a propagar barras, barras eh, 32, 32, 36, barra, barra 36. ¿Sí? Entonces ese filtro, ese filtro no lo deja no pasar deja, y lo toma no como inválido. Pasar, porque y, máximo es un barra Entonces, 32. entonces barra 32. hay un montón de cursos hay, cursos. hay un grupo que se llama Manners. manners. Eh, la, CNIC la Cnic tiene una la página tiene una de, de, de, preguntas de preguntas frecuentes. Preguntas es excelente. Está, está está excelente, está en castellano, está en español eh, para, para para poder utilizarlo. Para que use. Y ahí como funciona ya. Eh, es todo un tema que pero podemos conversar, ahora, pero que No, un eh, poco de desconocimiento bueno, y un poco de miedo. Dice, un poco las cosas, de dice, a creer, un un poco a algo. De miedo. No, no vas a no, medida que los los que los que y ahí se generó como una corrida, que la vimos, de hecho, vimos que callé, la de robas. Pasó lo mismo cuando AT&T, en la Estados, TIT, Estados Unidos, los para, Estados Unidos Estados para los tránsitos empezó lo a pedir lo mismo, también tipo corridas de bancarias, corredas, bancarias, pero, pero corridas no, este, de robas. Todos funcionamos de un poco así. Cuando se aprieta el zapato, así, ahí vamos y cosas. Así que yo ni siquiera diría que yo está bajo, me parecería que, que está bastante yo, yo, yo, bien. Sí, sí, sí demoró mucho bajo. tiempo en, en, en llegar a una de cierta... Mucho para, para gracias. Cierta eh, bueno, un razón. poquito Obrigado, queriendo aclarar sí, la participación de mi compañero de Bolivia. Nuestra, tal, vez verdad, y, tal vez lo que él estaba planteando un tema más básico, es decir, es una más eh, sabemos que la comunidad es abierta para los que han participado en algunos LACNICs, entendemos y ya tenemos cierto nivel de discusión entendemos, entendemos, técnica, técnica de discusión, claro, eh, pero hay que entender que en un ISP pequeño que las que cosas que están juntas, no, no temas de infraestructura, de buques, de, de sweeping, o sea, están, están juntas, juntas en es una o empresa o más o grande. Entonces, está Entonces cuando usted se crece ya pasa a ser todo está más separado de mi país. Como el nombre de Bolivia hoy, el norte de Bolivia y eh, muy grandes están un complejidad ya está, otra hay, escala. alguien que está hablando tres idiomas no, okay, en clave y va a preguntar cómo es de Dios. Entonces que simplemente puedan aclarar que esta es una comunidad abierta, se puede abrir otro grupo bueno, técnico de discusión donde hay más temas para Básicos, y así la gente va escalando grupos, y llega al a nivel que necesite para, para, para entrar a la comunidad para, para y hacer que el BGT para, para que funcione que lo más ordenado posible. La de hecho, Polina está entrando a esto con una brecha ah, bastante está está grande brecha digital, digital, que se está reduciendo muy ampliamente. Yo creo que es muy bueno muy que, en este es que en este momento se apliquen medidas de es capacitación para que ya no cometamos errores que se han hecho antes. Es más fácil hacer algo nuevo que cambiar el gobierno ¿no? Entonces, ya hacer una cosa un último comentario. Un último es comentario, No hay pregunta estúpida como no, no, era Ariel. No hay pregunta, no hay pregunta estúpida. Que es peor estúpida, escribir pero, el comando en producción y pero, que se caiga toda pero, la red. ¿sí? Entonces, eh, si bien van a ver que los exponentes de aquí tienen o sea, un, un, un nivel oradores, muy, muy, muy, alto técnico, técnico muy alto técnico, hay referentes, lo estoy viendo, Hugo de DNS, hay referentes, de DNS, con, referentes de DNS, con conocimiento con eh, muy de alto, alto. También Aceptamos las preguntas, aceptamos o sea, las no preguntas, hay pregunta estúpida. No hay, o sea, pregunta yo no nací sabiendo lo que, Bequeta, que no ¿sí? no Hugo no nació sabiendo de, de NS, Carlos ¿sí? no eh, nació CTO de la CNI. Eh, nos fuimos haciendo justamente. Nos fuimos haciendo trabajo de experiencia de romper no, el router a las 3 de la, de la mañana, de, de, de poner mal pues el prefixo y que no se de funcionar a las 3 de la mañana, el prefijo, de el prefijo, de que mal el prefijo, de el prefijo, que poner mal el prefijo, de poner mal el Tomás, Pero, ¿hay, sí. pregunta? ¿hay algún repositorio, repositorio o hay algún lugar algún local, donde estén anotadas las comunidades de cientos de 160 de proveedores porque yo siempre voy no. wiki, de, de, de, wiki, de de wiki de Brasil, que tiene interesante. ¿Tiene algún lugar donde pueda ver lo que significa cada comunidad? tengo un wiki do Brasil que você refería? Hay una página web? que es un, que un consultor de consultor internet, que en una época reunió todas las comunidades, comunidades no me derecho no pero lo que hago yo hago es yo, la verdad, es Google, eh, Google AS1264 comunidades. Tal no, vez sería un proyecto, para, para armar, ver, sería sería un un proyecto bien, bien sería bonito de montar. Los que lo tienen muy bien documentado siempre son los... Siempre son los muy bien. Bueno, pues un aplauso grande para Tomás Lint, nuestro Keynote.